Eh, Obras de arte Gente eh, que se ha aprovechado Esta situación, todo coincide Yo soy, además muy amigo, yo soy vecino Yo vivo en la esquina, entonces durante 15 años Nos veíamos casi a diario, día por medio En el, en el supermercado, nos cruzamos la esquina y todo Yo me voy a Chile, desaparezco medio año De ahí viajo a Miami Hace unos programas de Hola TV Y, y unas actividades que tenía allá, casi que el año No estuve, viste que el año pasado claro. casi no estuve Entonces mucha gente aprovechó Este mal momento de Antonio que... ...que no estaba con alguien, entonces dijeron... Claro, al estar Los... solo, justo se, eh, también por una situación rara que pasó... ...su mucama decidió irse por las cosas que pasaban dentro de la casa... ¿O ¿Es conocido, de, Marcelo, de, del entorno que se aprovechó? ¿Las tienen identificadas? Eh, están identificadas las personas, ah. ya hay un, causas judiciales armadas... ...esto es, es una investigación que hizo su familia... ...porque en un momento se, in, se intentó instalar que la familia lo había abandonado... sé sí. que la familia había tres cuadras, estamos en red todo el tiempo hablando y hay, ¿Lo manipularon? Y como Antonio por ahí está perdiendo su memoria y a veces no conoce a, a ciertas personas que se le acercan, y entonces como, firmame esto, que es para tal cosa, hace esto para tal otra. Entonces, bueno... ¿Lo manipularon? Eh, ¿Lo manipularon? Sí, básicamente, no sé cuál se, cómo se diría el delito. No, no, tengo no, que... no, no bueno. Para que él no pueda firmar nada... Tenés que declararlo. Y y sano. Sano. Y ah, claro. está, la está la justicia en eso. Claro. claro está y te digo que es una movida sí, eh, fuerte, más con, de con, el, está alguien, con el tema de la, la salud. salud. ¿Pero en qué sentido? Pero pero por qué fuerte. Y... Porque es difícil de lograr. Porque no, es difícil no, no, de comprobar. No es no es, no, no, no, no por eso sino que vos aceptes y que la otra persona acepte pero si que no sus está, capacidades o sea, que eso... ya no están pero al Pero si 100%. no está justamente con sus capacidades yo al 100%, tampoco podría aceptarlo. Yo tengo lo, lo, lo que en la la y a veces, sí. eh, no no no sé cómo es el caso quizás, Marcelo puede ampliar más, yo este caso en particular no conozco, pero sí conozco de gente cercana, que también a veces la propia familia tiene como una negación a aceptar que la otra persona está empezando a tener o cierto grado también. de insanía o de no, y de No, pero la familiar. familia, Perdone sí porque no me quiero ir del caso, estamos hablando de la salud de Antonio García, de la familia que pide mm. que se lo proteja sí la familia se... y que te dio autorización no, que pudieras contar más, no, esto porque es que parte de la protección claro. de Antonio yo no soy, soy como el amigo más conocido más conocido no, que más habla con los medios eh, pero bueno eh, la familia me autorizó a que, a que lo diga se, se presentaron en la justicia se llama curatela claro, en curatela. El término legal, entonces el juez eh, hace un diagnóstico sobre el paciente y puede así proteger su su salud y mm. proteger también sus bienes. ¿Cuándo lo viste no a... la última vez? Perdón. Yo lo vi hará dos semanas. ¿Te reconoce? Me, rec me reconoce, te reconoce, pero por ejemplo, eh, es casi una infidencia, y yo, viste que nosotros somos un grupo tan privado, de que no nos gusta hablar, sí. pero voy a contar esto que, que lo gratifica. Él, él que, le quedó fijado que yo fui a Chile. Entonces a todo el mundo le dice, Polinos Polino vive en otro país, Polino está en Chile, y por ahí comimos sí, la mejor. semana pasada. Sí. Y el, le quedó acá, ese le quedó esto, el esto, recuerdo. Para el, del, él, ¿Él está acompañado ahora? Él está acompañado eh, con su familia, eh, hubo gente que se o metió sea, en su casa, o sea, se deja acompañar por la familia pregunta. pero perdón sí. es que es la segunda vez que dice ...hay gente que se metió en, en su casa no sabemos quién es cómo lo ¿Y ¿Cómo hicieron para meterse eh, se le acercó con, claro. como que te aprovecha se aprovechan de éramos ¿Son desconocidos somos amigos toda la vida no sé qué eh, vengo a acompañarte vengo a visitarte entonces, por eso, la, la familia... familia no hay gente tuvo... que lo cuida en forma constante. Claro, por eso, eh, está sí, pero, por su pero hay Tenía... gente que caza fortunas, en este caso Antonio es conocido, gente mayor también, que aparece Exacto. gente que uno no conoce, que le hacen firmar cosas, que pierden bienes, claro. que están ¿Cómo? pendientes y atentos a eso, Ay, ¿viste? Claro. A mí me llamó no. la atención, Yo, bueno, Marcelo obviamente, conoce mejor que nadie, ¿no? Todo la, el detrás de escena de Antonio, pero... A mí me llamó la atención cuando me enteré que ya Ricky no estaba más, que era su mano derecha. Ricky ya dejó de estar con, eh, con él cuando nosotros terminamos la temporada de, de Mar de Plata. Ahí ya Antonio empezó con algunos episodios. Exactamente, para mí Entonces, ese es episodios. el punto de inflexión. Entonces a partir de ahí yo alerté a la familia y fue un proceso... Largo y complicado porque justo vino la pandemia. Su hermano Uy. Carlos, que lo ama, se instaló a vivir en la casa con él. Pero Carlos tiene cinco años más que Antonio, Antonio claro. tiene 82, claro. imagínate. Claro. Vino la pandemia, fue todo muy, muy complicado. El...